Thank you. Aunque la vida no es tan dura Y todo en realidad me lo das tú Andando de tu mano, que pases nuestra vida Andando de tu mano, el mundo